Se escoge la directiva, para allá vamos ahora a, a, inmediatamente a proceder con eso. Esmeralda Arosemena, comisionada de origen panameño, fue elegida este viernes como la nueva presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las próximas horas será posesionada en el cargo. Bueno, los comisionados, que somos siete, seleccionamos a eh, quienes ocuparían los cargos. Eh, la directiva funciona por un año, entonces anualmente... ...hay una directiva nueva. Una vez sea posesionada Rosemena... ...dirigirá el 171 periodo de sesiones... ...de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En eh, los, los dos días que tenemos ahora... ...viernes y sábado... ...vamos a realizar una serie... ...de reuniones internas... ...para hacer un trabajo... ...de evaluación de documentos... ...de casos... ...de medidas cautelares... Eh, ...los procesos que atendemos... Y para la próxima semana tenemos el desarrollo de audiencias. Las audiencias son una oportunidad que cuando hacemos estas reuniones en los países, la gente pueda tener un contacto más cercano, más personal importante este evento Bolivia es sede de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y precisamente un acto de reconocimiento también a los visitantes En su segundo día de trabajo los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron reconocidos por el gobierno municipal de Sudre como huéspedes ilustres. Orgullosos de tenerlos presentes acá en nuestra linda ciudad, ciudad blanca, ciudad donde se ha escrito la historia de Bolivia con sangre, donde se ha dado el primer grito libertario de nuestra América Morena. Por su parte, la presidenta de este organismo internacional agradeció las muestras de aprecio y pidió trabajar de forma conjunta para reducir la vulneración de derechos humanos which is very important for the Commission. And it is important for the work of the Commission that we make friends, we make corporations with cities, with countries, and in other, to achieve the work together in partnership. So we look forward to a closer relationship with you for the future de las repercusiones precisamente en eh, la sede de gobierno se había mencionado de una reunión que tiene eh, la oposición con eh, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el presidente de la Cámara de Diputados esta sesión se da en un país altamente democrático el primer mensaje es absolutamente claro no este es un país con alto espíritu democrático sino cómo podría reunirse un organismo de internacional con estas características. Dos, si hay la necesidad de que se reciba diferentes actores, para obviamente ellos. Eh, interponer sus puntos de vista no tenemos ningún inconveniente La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició en Sucre el 171 periodo de sesiones que tiene en agenda al menos a 30 audiencias públicas y los magistrados aseguraron que escucharan las denuncias de los activistas del 21F y de la oposición quienes solicitaron audiencia pero aclararon que no emitirán ninguna opinión al respecto Entregamos un documento para que una vez que ellos retornen a su sede principal consideren esta documentación, junto con el precedente establecido en el caso Nicaragua, la importancia de acelerar la etapa de admisión en el caso Bolivia para que se puedan pronunciar como corresponde. Eh, respetuosos del procedimiento también nos han pedido que lo hagamos con conocimiento hacia la embajada de la OEA, a quien ayer también le hemos enviado una nota. Plataformas a ciudadanas, a cívicos y agrupaciones de la oposición anunciaron que llegarán hasta Sucre para denunciar ante la CIDH que el gobierno no respetaría la Constitución ni el resultado del referendo del 21 de febrero del 2016, que no permitió una modificación a la Constitución y así permitir una nueva postulación del presidente Evo Morales, pero que un año después el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de una sentencia, habilitó la repostulación para todas las autoridades electas del país. Entiendo yo de que uh, varias organizaciones sociales se están pronunciando para ir precisamente a Sucre y ser también bajo el principio de igualdad, etcétera, puedan plantear sus posturas respecto a la reelección del presidente Evo Morales. ¿Y qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué tipo de medidas cautelares ha ido asumiendo? Aquí le presentamos un resumen. ...la histórica de 1.618 solicitudes de medidas cautelares recibidas... ...siendo el mayor número de la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este número representa más del 50% del número de solicitudes recibidas en años anteriores. Ha logrado hacer más informes que en todo el desarrollo de la, de, la, de la Comisión. Entonces son, son números muy importantes... Lo importante también es que la, la comisión está dando esa información al público, eso es como una medida de cumplimiento de principios de transparencia para que la ciudadanía... ...y el desarrollo de nuestro trabajo. En total se otorgaron 120 medidas cautelares, el cual es el mayor número de otorgamientos realizadas en un año... ...que representa a su vez el porcentaje más alto de medidas cautelares adoptadas en comparación con el número de medidas cautelares recibidas. Tales medidas fueron otorgadas respecto a Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela... Este trabajo se logró realizar, manifiestan los comisionados, pese a las limitaciones de presupuesto. Precisamente se hizo un trabajo de reestructuración administrativa, de eh, alcanzar, también tengo que reconocer esto a la Asamblea General de la OEA, que logramos duplicar nuestro, nuestro presupuesto porque el presupuesto que tenemos para el trabajo que se, se desarrolla no, no, no, no nos alcanza.